Buenas mi gente cómo están eh, Estoy aquí con una mala idea Que se me ha ocurrido Se me ocurrió hacer un reto De preguntas y respuestas Pero usando eh, Algo estoy Hablando del, del picante más picante Que existe aquí en Cuba Yo creo que voy a botar sangre por la nariz Ay. Miren este frasquito Miren No mentira, Este frasquito lo tenía yo aquí donde yo guardo las semillas Es el veneno Esto está fuerte y eso es lo que me tiene nervioso porque sé que esto va a ser un problema. ¿Cómo va a ser la mecánica esta? Voy a ir eh, respondiendo preguntas. Si respondo correctamente la pregunta, voy a acumular una vida. Pero tú dirás, ¿para qué carajo tú quieres una vida? Bueno, la vida la voy a utilizar para tomar agua. ¿Ok? Esta basura del diablo es tan picante que voy a necesitar tomar agua en algún momento. Pero para tomar agua... Voy a necesitar una vida, que voy a acumular esa vida respondiendo una pregunta correcta. Es decir, si no respondo ninguna correcta, no tengo derecho a tomar agua y para eso se encarga el cámara aquí, que va a ser el verdugo de este video. Bueno, sin más preámbulo, vamos con la intro y vamos. ¿No tengo derecho a una vida? De, de, ¿De gratitud? ¿De algo? No, ¿verdad? Bueno, vamos allá. ¿Qué reptil es capaz de cambiar el color de su piel? Cobra, gusano, gamaleón, iguana. La cobra, ¿no? Me quieres joder. Es la cobra. ¡Mierda! El color. Yo pensé que era cambiar la piel. semilla, loco! No me lo voy a poner. Voy a... Es muy grande. <risa> <risa> voy a, a ir poco a poco, ¿sabes? ¿Se siente? Tiene <risa> aquí <risa> <risa> <risa> Aleluya <risa> Y va subiendo, papá Va calentando <risa> ¿Qué significa el símbolo Ra? ¿Eso? lo Ra Ra, ra, ra Radio, cloro, plomo, plata Plom. ¿No me lo puedes decir? <risa> ¿Y tú crees que sea plomo? Claro Voy a confiar en ti ¿Qué? Radio, papa Dame acá la mierda En Este video vamos a comprobar si es mexicano Vamos a comprobar si A ver si aguanta A ver si aguanta, hombre Está cabrón Está cabrón Mierda, papá. No, no no me regales nada, todas las cosas como son, pero si me lo trago me va a enflamar la garganta y voy a joder, la mierda, joder, vale dice, esta es de responder eh, falso verdadero, la torre inclinada de Pisa se puede ver en Francia, la torre inclinada de Pisa está en Francia, está en Francia, true, es true, Aleluya. Aleluya. Te Una ser esta de pinga. Vamos a pasarte. Va Papá pasar está muy fuerte. ¿Qué cantan? ¿Quién canta? Let it be. Let it be, let it be. Esa. Los Beatles, Simon y. De Rolling Stone, Rolling Stone, a hacerlo. ¿Lo viste? Let let's do pee, let's do pee. ¿Lo ¡Aleluya! Dios mío, voy a gastar la vida ya, dame. Dame, dame, dame, dame. Acuérdame por qué hago esto. De ¡Pinga! Está full, está full, caballero, no es muela. Pero hacer esto no me pone nada fácil a mí. Mira esto. ¿En qué estado de Estados Unidos? Puedes encontrar el de la Libertad Nueva York, Massachusetts Bueno, Nueva York, creo que sí Nueva York Anota, tontina una Tengo una vida Esta está fácil ¿Qué colores tiene la bandera de Japón? Amarillo y blanco, rojo y blanco, verde azul, verde y rojo Rojo y blanco Es fácil Blanca con punto rojo en medio Japón Japón para abajo Tengo dos vidas ¿En qué continente está ubicado los Estados Unidos? Easy América, Europa América. África, Asia América Tree Life ¿En qué ciudad se encuentra este punto de referencia? La Torre Eiffel. París Washington, Londres, Múnich Me dice ahí que es París Pero estoy seguro que es París Fort Life ¿Qué tipo de animal tiene una especie llamada grizzly? Pero es que ya ahora me lo sé todo, tío Que soy un máquina Un oso, papi Cinco vidas ¿Qué restaurante de comidas rápida hace el Big Mac? A Cere, yo vivo en Cuba, Cere, ¿cómo tú me vas a preguntar eso a mí? Aquí no hay restaurante de comida rápida Aquí lo más parecido a la comida rápida son los kioscos y aquí no venden nada de eso Bueno, vamos a tirar un para allá Taco Bell, Big Mac, McDonald's, Wendy's o Burger King Estoy entre McDonald's y Burger King No, ¿sabes cuál? Bueno, Big Mac es como... Tacos eh, No, no, hamburguesa grande creo que es Burger King hamburguesa oye, tacos McDonald's, papá ah. por aquí no voy a poder alienda, alienda. lleva cinco, ¿no? llevo cinco vidas, ¿verdad? cinco tragos dame dos dos no tragos dame dos vidas Ah, bueno. <risa> Me voy a tomar las otras vidas. Las, cu las cuatro vidas. ¿Qué letra del reconocimiento del símbolo universal del socorro? Eso es. Ese? ¿Por qué país no es parte del Reino Unido? Francia, Irlanda del Norte, Escocia Inglaterra. Escocia. ¿En qué país se encuentra este punto de referencia? Hollywood. Rin eh, Rina. En Rina, Está en Rina. China, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania. Es el cartel ese de, de Hollywood. Hollywood. Estados, Estados Unidos. Unidos. ¿En qué continente está ubicada? España. Sudamérica. ¿Sudamérica tú crees? Papi, si tú te sientas aquí, usted se muere. Oye, me está aflojando ya la, la moquera. Europa, ser. Europa. ¿Cuántos años son un milenio? Mi vida? ¿En qué país se encuentra este punto de referencia? Eso es duro. ¿Cómo vale. se llaman los científicos que estudian el océano? Oceanógrafos, cuesta hasta hablar ya. Geólogos, geógrafos, meteorólogos, meteorólogos, meteorólogos. Eh. Le dimos sí, cinco vidas. Países eh, no pertenecen a América. Alemania, México, Estados Unidos, Canadá. Y sí, Canadá. Ya soy inmune. Inmune me expone. Estoy trabajando, mira que inflazo. Tengo alas muchas. ¿Estás de... inflado? No inflado la panza la panza. ¿Estás seré la panza? <risa> no. ¿Cuántas vidas tengo? Seis. Sí. Tengo más vida que un gato. <risa> Apañó. ¿Me ¿Me falta una. Aclarar. Una clara Aclara <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿No, el huevo. <risa> Claro que yo no como con picante, nunca, no me gusta el puto picante, me cago, dame, dame dos vidas por favor, dame dos vidas, pero rápido que me muero joder. Duele, duele mucho, le duele mucho, duele mucho. Completa la frase. Una rayita vale más que mil palabras. Sí. Una imagen vale más que mil palabras. Exacto. Dame, dame otro poder, dame otra vida. ¿Cuál es la ciudad más considerada la más romántica del mundo? París, Los Ángeles, Londres, Nueva York Creo que voy a botar sangre por la nariz París París, sin duda París para abajo, duro ahí Los premios de la Academia Oscar se dan por los logros en películas. Música, TV, cine, Cinematografía, Periodismo Cinematografía, eso está relacionado con las películas los, los últimos Cinematografía, sí, papi, esto no falla. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Me la sé fácil, te la digo, Leonardo da Vinci. ¿Qué clase de animal es Winnie? Te ¿Un oso? Es un oso. Voy la mitad a hacer porque ya no puedo más. La que más pica. Hay un refrán que dice... ¿Qué significa, ¿qué significa la A? en Encía. Consciente, astuto, agencia, americano CIA eh, Agencia Agencia de contrainteligencia o algo así Agencia Esto fue todo por el video de hoy Quería hacer algo así de estúpido Alguna vez en mi vida no lo volveré a hacer Así que te pido por favor que si me viste sufrir Y te agradó verme sufrir comiéndome Estas cosas del demonio, alcánzamela por favor Para enseñarla aquí sigo, sigo tragando hacer Y esto es un puto asco. No recomendable, yo creo que esto aquí en Cuba se le llama, ¿cómo el se llama esto? No, pero el nombre real, chichigüe, chichigú, ¿cómo es? Chile mm. Esto tiene otro nombre Ah, ají, ají, guau guau. ají guau. aquí en Cuba se conoce como ají guau, guau. esto es, el que, el que sa tú sabes papi que esto es duro, tú sabes que esto pica porque esto es comido Espero que les haya gustado el video, suscríbete, compártelo para que otra gente pueda verlo. Y ya tú sabes, aquí te dejo estos otros dos videos para si quieres verlos suscríbete. Y vamos a darle like y vamos a subir y vamos, vamos a tomar el... agüita. Ahí el intro. ¿sí?